Hola bueno, gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí de nueva reacción para el canal y esta vez vamos a reaccionar a una animación de acá del Mame, que bueno, es un youtuber que tiene como 100.000 suscriptores, que tiene 119.000 suscriptores y bueno, hace animaciones y bueno, acá hay una animación interesante de Goku contra el COVID-19, el coronavirus. Así que bueno, no puedo decir muy bien esa palabra porque obviamente me da... También te va a bajar el video o algo así. O sea, así que vamos a reaccionar a esta animación que la miniatura sea es bastante interesante y bueno, voy a dar el play y a ver qué pasa. Hola, soy Goku. Clávese las manos y levántenas para hacer una gran genkidama. Deme toda su energía. Hagamos esta gran sí. genkidama sí. para acabar con la pandemia Covid 19 Ah, dijo eso. ¿verdad? Tú también, Degeta, No te quedes en el suelo, levántate. ¿Qué dijiste? <risa> no me vuelvas a hablar de esa manera, ¡y tenemos oh, ¡Qué tal! su energía, hagamos una gran gente y gritemos un Kamehameha. <risa> oh, está ¡Bien trabajado, tío! ¿no? ¡Ahora prepárate, <risa> cacaroto! <risa> ¡Estoy listo, Vegeta. <risa> Yo también sí, usaré mi máximo ¿sí? poder! Gracias. <risa> <risa> <risa> Ahí mató a mí. <risa> <risa> <risa> okay, está muy bueno. Hay que ver otra vez, paso a paso, eh. Hola, soy Goku. Lávense las manos y levántenas para hacer una gran gente gama. Denle toda de su energía. Hagamos esta gran gente gama para acabar con la pandemia COVID-19. <risa> Tú también de venta, no te quedes en el suelo, levántate. ¿Qué dijiste? No me vuelvas a hablar de esa vaca. No, no ¿eh, <risa> <risa> <No>, maldición. Magimu, <risa> <risa> vale, ahí está el COVID 19 <risa> Tienes energía, hagamos una gran Shanky Dama y que tenemos un Kame, Kame, Kame. Oh, este bueno. Ahora prepárate, cacarón. Estoy listo, Pepegueta. Ah. Yo también usaré mi máximo poder ahora <risa> No, bastante bien hecho esta animación no, amigo, dale genial like, comparte, ya ahí me suscribo, ya. A ver qué más tiene. Acá encontré una animación nueva que, Bueno, vi que hice de, de Freezer. Mal trabajo, ok. A ver qué, qué es y a ver qué pasa. <risa> ¿Mm? ¿Qué le pasa a la ortiva Ese que no me deja subir al bondi? Tengo que ir a laburar Y no puedo hacer nada Porque este atorrante se hace el copado <risa> ¡Está buenísimo! ¿Qué <risa> okay, otra vez, verlo de nuevo, ¿Qué, ¿Mm? ¿Qué le pasa al ortiba ese que no me deja subir al Bondi? Tengo que ir a laburar oh, y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado. <risa> mm. <risa> <risa> ah, mí. Así es, Luisa. ¿eh? De eh, acuerdo con la situación. Esto es bueno. No, la es genial. Muy buenas animaciones. Ok, creo que lo vamos a dejar hasta acá, si no va a ser muy largo el video. La verdad es que bastante bueno la de animación especial del COVID-19. ¿eh? Así que bueno, dejad los videos originales en de descripción. Dejad los videos originales en la descripción de, de mi video. Bueno. Y así, bueno, vean este también. ¿no? Y ok gente, esto ha sido todo. Soy yo soy Ultimate. Nos vemos eh, en la próxima reacción. Dale like, compartirlo suscribirte para más reacciones como este. Bueno, eso es todo. Nos vemos. Bye.